Vale, ahí está llegando Adrián Ahí está llegando Adrián Fuerza Adrián, fuerza, fuerza <Hudars> Señores y señores, llegó Adrián, una emoción terrible, estos son los amigos, estos son los amigos que vinieron a esperarlo Adrián, bueno vamos todos en caravana, bueno se formó una caravana, la primera camioneta detrás del vehículo ¿Qué es porque que rezó por mí pidió y todos mis amigos que conozco y me quieren y, y la verdad que no sé qué decir, no tengo forma de agradecer, solo agradecer y agradecer y agradecer porque estoy acá y estoy sano y bien gracias a, a la gente que pidió por mí y me dio fuerza, así que muchas gracias a todos los que por ahí no los conozco, los, los ubico, que sé que eh, alguien me cuenta, que rezaron que pidieron, y no sé, no tengo forma de agradecer, de solo pedirle que Dios le devuelva lo que dieron y lo que hicieron por mí multiplicado, porque la verdad que la fe y el afecto y el amor entre seres humanos eh, no, no, tengo, no tengo palabras para decir, solo sé que los estudiantes cuando las papas queman Estamos todos y somos todos uno para el otro y yo con esto comprobé en carne propia y no tengo por agradecerle a la gente de mi pueblo que pidió y me mandó un abrazo. Muchas gracias Adrián. Gracias a ustedes, gracias, gracias. Adrián, gracias. le pediste a Santa Rita y le pediste a la Virgen de también, ¿no? Le pedí a todos los santos antes de que me duerman los siete días que estuve en coma. Y gracias a Dios estoy acá y estoy sano, sin secuelas, sin nada. Quiero no. agradecerle mucho a la gente. Eh, a la gente que deso que pidió por mí, a mis familiares que estuvieron todo el tiempo, a mi madre, a mi hermano, a mi novia que nadie me abandonó y y nada, agradecer, solo agradecer, no tengo forma de dar de dar gracias a, a la gente que me mandó un saludo, que se ofreció en algo, que es esto es increíble, yo no lo puedo creer todavía, la gente que me está esperando, que me la verdad que eh. La primera vez que lloro que desde que salí del de, de coma, eh, estoy bien, la primera vez que me pasa. Me emociona todo, el, el, el afecto de la gente, no, tiene, no tengo forma de agradecer la calidad humana de todos los que me saludaron y me, me dieron fuerza. Así que un abrazo y muchas gracias a todos, estoy de primera. Gracias, gracias, Te te espera tu gente ahí para... Gracias, para hermano Darío, gracias. Bueno. gracias. Sus hermanos, la familia... Te la palabra, Adrián agradeciendo a todos. Impresionante la... el recibimiento, Adrián. La familiares lo saludan. Gracias, gracias. emoción terrible. Esta es la vista. De Santa Rita, de la cual Adrián vino. pagarse, por favor. Con esta imagen nos despedimos de la esquina Corrientes.